Optimazis es un sistema para la optimización del mercado en primera venta de las especies de pescado en las lonjas. En mi caso han sido fuentes públicas y básicamente ha sido pescadegalicia.gal, Meteosix para los datos meteorológicos de Galicia, eh, AEMET con su proyecto Open Data para los datos meteorológicos, sobre todo del histórico, y también datos del Instituto Geográfico Nacional. Sobre todo, la experiencia de trabajar con una masa de datos de, de tipo público y un poco navegar dentro de la laguna de datos que tiene datos.gov.es, ha sido una experiencia bastante satisfactoria por poder disfrutar de la cantidad de datos que están disponibles. Bueno, En mi caso, en el sector pesquero, realmente, y creo que el potencial es muy grande porque la información que os proporciona el Sistema de Identificación Avanzada, la AIS, eh, se puede aprovechar y los datos también de las lonjas de pescado son muy importantes para ver la evolución del precio y que esto puede redundar en una mejor valoración tanto de, de los pescadores como del mercado. El principal reto ha sido aprovechar eh, alguna información que se ofrecía eh, a modo de portal web y no a modo de eh, datos en streaming o que pudieran ser consumidos por un servicio. Eso lo he resuelto con un artefacto tecnológico que me ha permitido obtener esos datos de una aplicación web. Bueno, yo creo que la iniciativa de datos.gov.es ya es bastante enriquecedora. El hecho de poder mejorarlo, claro, siempre es posible, pero me parece que la iniciativa que está llevando a cabo datos.gov.es es suficientemente satisfactoria como para poder conseguir nuevos retos para los que nos dedicamos a investigar con los datos. Bueno, la verdad es que ahora estoy muy ilusionado con la ciencia de datos. Ha sido algo que he empezado a utilizar hace aproximadamente 3-4 años, y realmente quiero seguir trabajando en eso. Me parece muy satisfactorio el poder ofrecer información que está oculta dentro de las masas de datos para los demás, pero de una manera que sea amigable y que pueda ser aprovechable tanto para el negocio como para los servicios públicos.